Empezamos ya la cuaresma con este acto en esta misa y, bueno, ya todos los actos ya preparados para... Bueno, iniciamos la cuaresma es un periodo muy importante en la vida de los cristianos, de los católicos y en este caso en la iglesia San Pedro Alcántara con el miércoles de ceniza que hay que decir que llena a rebosar de, de creyentes, de personas que quieren iniciar este periodo de renovación, de reflexión y sobre todo del inicio de todos los actos litúrgicos y todos los actos que van a culminar eh, ...la salida procesional de los santos titulares... ...en esta nuestra cofradía... ...que hay que recordar que saca toda la procesión... ...hacen toda la, toda la Semana Santa de San Pedro Alcántara... ...y decir que en este caso una nueva Junta Directiva... ...encabezada por su hermano Mayor Fran ...esta Junta de Gobierno que realmente nosotros... ...la tenencia de alcalde de San Pedro Alcántara... ...lo que vamos a hacer es apoyarlo... Con todos nuestros recursos humanos, nuestros recursos materiales, para intentar que la Semana la Semana Santa de San Pedro de Alcántara sea un periodo de reflexión, sea un periodo de fe, de recogimiento, de devoción, pero también un periodo donde realmente se iba la Semana Santa con esplendor, teniendo en cuenta que queremos que sea un referente y que crezca en el tiempo, sobre todo con esta nueva Junta Directiva que viene cargada de juventud y de ilusión. Tenemos el cartel ya que van a descubrir. Claro, ahora vamos. Ahora se descubrirá el cartel vamos a acabar, que vamos a empezar con el hermano mayor y deciros a vosotros que muchas gracias por estar siempre aquí. A vosotros. Director espiritual, señor 30 alcalde, hermanos mayores, miembro de la hermandad de Santo Patrón, Virgen del Carmen, Virgen de la Lucía, señor concejales, jefe de la Policía Local, jefe del grupo de bomberos, representantes civiles, Hermanos y hermanas, buenas noches a todos. Quisiera que mis primeras palabras sean, sean de agradecimiento por vuestra asistencia a la presentación del cartel de Semana Santa de San Pedro de Alcántara 2023. de nota una vez más el cariño que tenéis en la Semana Santa de San Pedro. De todos los actos que realiza la cofradía durante el año uno de los más importantes es la presentación del cartel de Semana Santa que coincidiendo con el miércoles de ceniza, da el pistoletazo de salida de toda actividad que durante estos 40 días vamos a llevar a cabo finalizando con la celebración de Estrello Pascual y los recorridos, perdón, recorridos profesionales. El cartel de Semana Santa es una obra de arte que no solo tiene no como destinatario a los, a los cofrades, el cartel va dirigido a todos los zapedreños y pretendemos que con la imagen que él representa nos, nos ayude a vivir una buena cuaresma donde la oración, el ayuno y la caridad cobren un papel importante de nuestra vida, nos permite acudir a las celebraciones de los días santos con fervor, siendo conscientes del gran acto de amor que vamos, que vamos a vivir y que nunca olvidemos que cruz y gloria son las caras de la misma moneda, que muerte y resurrección van de la mano, van de la, de la mano perdón, y que, resur, que resurrección es vida, alegría y testimonio que compartir y predicar. Con el comienzo de la cuaresma nos queda a los que os días de mucho trabajo y esfuerzo para que un año más ofrecer una Semana Santa especial. Lo haremos con la fe y el cariño que le tenemos a Jesús Nazareno y María de la Soledad. Queremos decir que a partir de este viernes se realizará, después de la celebración de, de la Eucaristía, la oración del Vía Crucis. Todos los sábados de Cuaresma se llevarán a cabo las tradicionales meriendas, cofrades de chocolate y en la, en la terraza de nuestro amigo El Bar El Picoteo. El próximo domingo, día 12, de marzo, será el almuerzo cofrade en el restaurante Manolo. También queremos comunicar que ya están disponibles el pago de las cuotas de hermano en el kiosco de la cofradía. Sin más dilación, quiero invitar a la, a la autora del cartel, a Natalie Reina, que suba por favor. De los presentes, hoy es un día muy importante para mí, ya que he tenido el privilegio de poder colaborar nuevamente, como cada año anterior, con nuestra cofradía y poder realizar el cartel de nuestra Semana Santa 2023. Es una pintura realizada a Pastel, la cual, junto a la cofradía, hemos querido representar la seriedad y la elegancia, señalando el día de luto y el dolor de la crucifixión. Y si me permitís que haga un inciso, este año nuestra cofradía ha realizado un concurso para elegir el cartel de la Semana Santa 2023 y tuvieron que recurrir nuevamente a mí. Me siento muy, muy afortunada porque ellos han vuelto a contar un año más nuevamente. Desde aquí hago un llamamiento a todos los artistas, a que se animen, a que presenten sus obras, a que participen en nuestra Semana Santa. Es algo muy bonito y yo desde aquí... Os animo a que presentéis vuestras obras. Muchísimas gracias a todos por compartir un día tan especial conmigo, de nuevo. Y aquí queremos invitar a nuestros párrocos, por favor, Francisco. Queremos invitar a que suba usted. Mirando aquí, mirando aquí. Tra de... Perfecto Ahí va, vale Bueno, saludamos al hermano mayor saliente, Antonio Que ha hecho también una labor estupenda Y que, bueno, ahora el relevo, ¿no? ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué, eh, ¿qué, hay, ¿Qué tal? Bueno, pues ya después de ocho años eh, Bueno, eh, somos, eh, somos como una familia Y bueno, ya tocaba buscar un sucesor Y Fran hace una, va a hacer una labor muy buena como tú sabes, ya cada hermano mayor tipo, no puede estar más de ocho años en un cargo. Y entonces ha habido que buscar un relevo y el, que es mejor que Frank que es un, y el equipo que tiene, que es un grupo joven, y van a seguir luchando igual. ¿Qué consejo le das al hermano mayor en frente? No, tiene una labor hecha, ya hay el mismo equipo y ya es continuar lo que se ha comenzado. Eh, los comienzos de hace ocho años fueron duros, pero vamos, ya está el camino hecho. ...y hay una serie de proyectos que son, que son muy buenos... ¿no? Eh, ...la Casa Cofradía que pr próximamente empezarán... Y, ...y el grupo que ya se ha consolidado... ...y hay semillas para los próximos años venideros. Y creo que seguiré moviendo en esos pasos... Eh, ...sacáis siguiente paso ¿no siguiente. Sí, sí, yo voy a estar vinculado y voy a seguir colaborando... ...gracias, Gracias a ti. Hablamos con Natalie, que ya bueno, aquí de San Pedro, muy conocida, y que enhorabuena, que es muy implicada siempre en la Semana Santa. Gracias, eso intento, eso intento. Un bonito Sí, es muy bonito poder que, yo ver, que ellos cuenten conmigo y poder volver a realizarlo, y la verdad que es muy bonito. ¿A la fecha con el resultado? Sí, yo creo que sí, yo espero que a la gente le guste, eso es lo que he intentado. Muy bonito, sí, sí. Sí, la verdad que sí. Pues como todos los años, emocionante, sentimental, todo. Es muy bonita. Recomiendo a todo el mundo que venga a verla. Está muy bien. Gracias. Roberto Moreno es el eh, teniente, hermano mayor de la cofradía. Él lo va a dirigir unas palabras en esta Cuaresma que acabamos ya de, de entrar en ella. Buenas noches. Hola, buenas noches. Vivir esta cuaresma, esta Semana Santa. La caramba con, con mucha, mucha pasión, eh, mucho trabajo y con muchas ganas de, pues de llegar detonante, que es la salida procesional de, de nuestros titulares a la calle. Pero esta cuaresma también lo vamos a vivir en los cultos que se hace en el templo y, y con mucho trabajo. Mucho trabajo. ¿Qué proyecto? ¿Estaréis nuevo bueno, este proyecto nuevo, eh, estamos, hay, hay unos cuantos que se van a intentar hacer, que será poco a poco, porque las cosas se tienen que hacer poco a poco para que para que se hagan bien. Está ahí el proyecto de la, de la Casa Hermandad, eh, y este año, como en por ejemplo, la, la Virgen de los Dolores eh, recupera su, su cuerpo de nazareno, eh, con capirote blanco y, y túnico a burdeos. Bueno, dinos algo del cartel, que te ha parecido? El cartel es que hay pocas palabras, se describe solo, es un cartel para mí que es impresionante, eh, yo el, cuando lo vi no, no tuve palabras, me parece un cartel que se describe solo, se describe solo la verdad. Muchísimas gracias y bueno, enhorabuena por tu cargo y que sea una cuaresma y una semana santa estupenda, gracias. Muchas gracias. Ya ha entrado la cuaresma y con esta misa que ha protagonizado nuestro párroco, nuestro querido párroco, que bonitas palabras siempre tiene para todo lo, el igrese. Muchas Entramos en cuaresma ya oficial. Ya. Eso es, exactamente. El miércoles de ceniza además con un templo a rebosar, a rebosar de gente, hasta en el coro estaba lleno de personas. Es uno de los días que convocan. ...no solo a los cristianos de a diario, digamos... ...sino al que se siente miembro de la comunidad cristiana... ...y que está un poquito más alejado... ...pero estos son de los días que convocan... ...es un lujo contar... con ...una asamblea tan bonita como la que hoy había. Vamos a pegar un poquito a todo el mundo lo que es la cuaresma... ...para que se le haya olvidado lo que significa. Qué bueno, sí, yo creo que... ...más o menos en la tradición cristiana existe... Eh, ...la idea de que son unos días especiales... ...como para, para mirar hacia adentro... ...pues justamente eso es... ...mirarnos, revisarnos... ...tratar de, de decirnos a nosotros mismos... ...y en qué puedo mejorar... ...en mis relaciones con los otros... ...en mi relación con Dios... ...a ver si puedo rezar un poquito más... ...o a ver si puedo trabajarme más por dentro... ...para ser un poco mejor persona... ...y, y compartir más... ...y darme más al servicio de los demás... ...y yo creo que eso... ...los 40 días que tenemos es un regalo... ...para poder irlo haciendo despacito... ...leer un poquito la palabra de Dios... ...esa lectura de cada día que, que, que nos ofrece también la, la liturgia... ...y yo creo que es muy bueno dejarse poquito a poco... ...modelar por aquel que es el, el gran alfarero de nuestra vida... ...que es Dios, que es el que nos va haciendo como si fuéramos... ...una vasija, poquito a poco nos va haciendo así... ...con el ¿Se nos olvida un poco también el ayuno? Claro, esas, eso, eso se llama como las tres armas del cristiano, ¿verdad?... El ayuno que sería como esforzarse en ver qué nos, qué nos podemos privar para hacer más bien en nuestra vida. El ayuno no son solo cosas de comer, el ayuno puede ser prescindir de alguna cosa que no nos hace bien. ¿Quién sabe si estamos todo el día con el WhatsApp <ríe> o estamos todo el día, algunos chiquillos les tienta la tablet y todo eso les digo yo. Algo que no nos hace bien pero que es excesivo, prescindir de ello formaría parte del ayuno, ¿verdad? ...y mucho mejor aún si es algo que prescindimos... ...para poder compartir mejor... ...para poder ayudar a otros más tiempo... ...para poder compartir algo de nuestros bienes... ...con un necesitado o con los necesitados de lejos... ...el ayuno... ...por tanto también la limosna... ...es decir, dar a otros algo que podemos... Eh, ofrecerles... ...o bien de nosotros mismos o bien de nuestros bienes... ...para compartir... ...y también que no olvidemos la oración... ...la oración, el ayuno y la limosna... ...nos ayuden a mejorar... La oración es nuestra relación con Dios y hay que cuidarla también, porque es la fuente, es como el alimento para hacer lo otro bien. Son los tres, los tres, las tres armas con las que contamos los cristianos y no es bueno olvidarlo en Cuaresma. Que se puede prescindir unos días concretos, nos, hablamos, nos habla la tradición de la Iglesia de los viernes, si es posible, prescindir. pero lo que no se nos debe olvidar es hacer el bien y compartir de lo que podamos eh, prescindir para que otros se sientan un poco mejor porque nos necesitan. Eso sí que es importante. Y todos los días dar muchas gracias a Dios por el gran amor que nos tiene porque Él es nuestro tesoro. con Este miércoles ceniza no se nos va a olvidar y yo creo que vamos a tener ese recogimiento y no vamos a perder la fe. Se lo pedimos al Señor, que así sea. Muchas gracias a vosotros. Saludos a todos.